Súper bien, súper, Excelente, bien. excelente, fuerte, excelente. Fuerte y excelente. ¿Qué tal? Y Estás bien, sí, muy bien. ¿Qué tal, ¿Qué tal Roberto? Mira, he estado introduciéndote un poquito, estoy esperando que otras personas se conecten. Como decía, el día martes, es, no lo he hecho dos, de, dos martes, pero era por el verano, pero te introduje ahora en este martes porque a ti te venía bien la, el día. Así que para por qué bien este día. Sí, sí, sí. Entonces eso lo vamos a hablar después y el, les vuelvo a repetir que desde el mes de agosto vamos a estar a las 10 de la noche para probar ese mes a ver si funciona mejor con el horario por América, más que todo porque Latinoamérica es temprano todavía, usted en Chile son las 2 de la tarde, en Miami es la 1, entonces es un horario que a lo mejor no conviene mucho. Pero vamos a probar, vamos a ver que, cómo funciona, si no será a las 11 de la noche o a las 12. A mí no me interesa. La cosa es conversar con ustedes. <risa> Mira, eh, bueno, a los que están conectados ahora, gracias, gracias, mil gracias. Oh, Yulisa, muchísimas gracias, gracias. Eh, les doy la bienvenida a Roberto. Roberto es mi compañero de letras. Desde el año pasado nos conocimos en nuestro curso de escritura. Eh, fue un amor a primera vista, nos conocimos y nos quisimos muchísimo Hemos tenido contacto, igual con nuestro amigo Juan Pablo y Gustavo Hicimos un conjunto muy bonito y espero que nunca nos podamos separar de eso Porque teníamos muchas cosas lindas en común Ahora yo te entrego a ti, este es tu espacio, tu tiempo Donde tú vas a hablar de ti, de tu libro, de tu vida, de tus proyectos Que has hecho hasta ahora, que vas a hacer Así que todo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Ada, por esa por esa presentación. Y bueno, estábamos un poco distantes como tú, bien o sea, los conocimos en el tema del, del grupo de escritura, eh, después nos como como que nos, nos distanciamos harto, eh, ya sea por el nacimiento de, de, de mi hija, pero ya estamos de vuelta, y qué mejor que eh, volver a retomar esta conversación, eh, ya sea en un envío para que la gente eh, me pueda conocer, eh, sí. nos pueda conocer, así que maravilloso. Así que, bueno, quiero partir por decirte por qué el 27 de julio, justo caso ese, hoy se cumplen siete años de, haber, de mi enfermedad, que fue el que cambió todo esto, que mm. fue por qué yo escribí mi libro. Hoy se cumplen siete años. Entonces para mí ahora es un día especial en el cual eh, en el cual bendigo ese día porque fue un cambio radical en mi vida. No me hay reto... coincidencias en esta vida, nada es coincidencia. Era el único eh, cupo que tenía libre y ese era para ti. Claro, claro. Yo, Dios me, puso una, eh, me dio una tarea, siento yo. Eh, de poder quizá a lo mejor fortalecer a otras personas a través de mi enfermedad entonces tengo que eh, cumplirlo a través del coaching porque est estudié coaching, eh, aparte escribí eh, el libro tengo esa vivencia eh, personal eh, así que todo ha sido un, eh, una bendición y lo tomo con, con, con altura de mira para mm. poder eh, orientar a los demás, guiarlo, ser como su un, un entrenador para ello. Mm. Un mentor de vida. Un mentor de vida, exactamente. Entonces. Cuéntanos ¿qué, ¿cómo, ¿Cómo? qué es lo que sucedió contigo, esa enfermedad, cuéntanos para que podamos entender todo el, el, el trayecto. Lo que pasa es que yo estaba eh, yo trabajaba acá en la Serena Chile y, y qué pasó que estaba con mucho trabajo mucho colapso, eh, mucha soledad, demasiada soledad. Entonces, ¿qué pasaba? Que también no estaba viendo a mi familia, estaba solo. Eh, y fue que un minuto era tanto que visité a mis padres. Al visitar a mis padres, los visité y al retornar a mi trabajo, yo iba manejando la camioneta de mi padre hacia tomar el autobús, para tomar el, el, el bus. Mm. Y qué pasó, que cuando iba manejando, yo me siento mareado, y me alcanzo a estacionar, yo iba a 90 km por hora, me alcanzo a estacionar, iba por la carretera, me estacionó mi papá de, de copiloto, mm. y, y ahí quedé, me desmayé en el volante. Fue que en, en, en cosas para mi papá fue eterno, para mí, para mí fueron segundos, mm. entonces despierto, y ya después... Cuando despierto, eh, ya despiertan al hospital. Yeah. Yo pasé por tres hospitales y me vino una aneurisma cerebral. Cuando pasé por el primer, primer hospital, creían que era solamente una jaqueca. Entonces después cuando ven y analizan bien y me hacen el escáner y me meten a una resonancia y todo, verifican que era una aneurisma cerebral. ¿Qué es una aneurisma cerebral? Es una venita que se revienta en el cerebro. Entonces produce presión en el cerebro, y claro, y mucha gente ya sea eh, no logra vivir, o sea, si, de las personas que sufren lo que he vivido, el 50% muere. Después del 50% restante, el 25% queda con secuelas graves. Después del 25% restante, quedan con secuelas leves, y el 5% queda como que yo... O sea, como si nada hubiera pasado. Qué Entonces, tremendo. soy un agradecido de la, de la vida en ese aspecto. Mm. Agradecido de Dios. Agradecido de, de, de la familia. Y que me pudo dar ese, ese testimonio de vida mm. para poder eh, dárselo a los demás. Mm. Cuando salí del hospital eh, obviamente fueron, fueron temas de ya sea miedo, eh, incertidumbre, lo unimos, lo apiadamos súper como familia. Eh, también agregando un poco, ahí en el hospital yo conocí a mi, a mi actual esposa, que ya tuvo que cumplir casi siete años. Entonces, todo fue algo... Todo es, un, por, todo es sí. un... ¿Para qué te pasa eso? Un para qué, un por qué. Eh, nada es porque, porque sí. No. Entonces, yo tenía que estar en ese minuto... Para que me pasara eso y para que quizás a lo mejor conociera a mi actual esposa. Entonces, pero no, un aprendizaje, he aprendido harto del, del, del, del tema de la, de la enfermedad. Eh, me ha aprendido, yo creo que he aprendido a conocer. Creo que parte por ahí. Me ha aprendido a conocer bastante. Creo que es el punto de inicio al, al querer conocerse uno mismo y ahí recién, quizás. O sea, recién aportarle a los demás. Porque muchas veces quieren ayudar a los demás, pero no están. No han resuelto lo suyo. Mm. Es el tema. Mm. Tienen que cerrar portales, yo creo, sí. internos, sí. para después aportar a los demás. Y todos se pueden ayudar entre todos. O sea, creo que lo más lindo es eh, ir en, en ayuda de, lo, de los demás, aportarles, darles un consejo una sugerencia, o simplemente ocupar lo, lo más lindo que es el silencio mm. y escuchar. Sí, es verdad. Eso mucha gente no sé. necesita hoy en día es eso, que alguien preste tus oídos y escuche. Porque hay mucha gente buena para darte consejos, un montón de gente que te da, miras esto aquí, y te dan montones de, de pautas cómo pueden ser las cosas, pero nadie te escucha. Y sobre todo ahora en pandemia que gente... Que la encerraron mm. y no sabíamos si estaban viviendo sola mm. y quién la escuchaba a ellos. O sea, creo que un labor tremendo hacia, lo, hacia los que eh, ven el tema de la psicología, los coaching, al, a, la, a los psiquiatras eh, o a alguien que ocupe ese, ese, esa función de, de escuchar. Mm. Solamente de escuchar. Y creo sí. que mucha gente se se sana con eso, porque empieza al hablar empieza a encontrar su propia respuesta mm. en el fondo tú tienes la respuesta en tu propio ser sino que como ves estás tan envuelto en tantos problemas no eres capaz de escucharte a ti mismo no. el cuerpo mismo habla por ti como escribo en mi libro que cuando tú callas tu cuerpo comienza a hablar, pero tienes que escuchar el problema es que no escuchamos nos duele aquí, tomamos un analgésico nos duele acá, tomamos otro analgésico el cuerpo está, está diciendo, escúchame, escúchame. Y no escuchamos. Bien. Creo que, por ejemplo, ahí tocaste un tema puntual del analgésico, que tomamos una pastilla, pero no está acompañado de que alguien los lleve a las emociones. Por ejemplo, ¿por qué? Yo tengo que tomar un analgésico, ¿para qué? Pero las emociones no las controlamos. No. Entonces, el fin... No, no no no se llega a un puerto porque no hay un fin. Entonces, si sí, quizás acompañáramos los analgésicos con un acompañamiento profesional, sería pero espectacular. Estaríamos hablando de quizás a lo mejor de otro mundo que pudiéramos controlar las emociones. Es verdad eso. Es, es tan cierto. Porque el, a mí me pasaba que yo me enojé un día con una, una persona que realmente me abrió los ojos pero me enojé muchísimo porque me dijo tu problema no es el cuerpo, tú tienes un problema psicosomático y yo dije ¿qué te crees que tú y yo estoy loca? Porque yo enseguida sé que o sea que yo me estoy inventando mis mis mis no me dijo, no, tú no te inventas, tu cuerpo te duele y, y es verdad que te duele, pero no proviene de tu cuerpo, el dolor proviene de acá arriba y hasta que no lo entendí y, y realmente entró en mí eso fue un calvario, porque dije, ¿cómo que? O sea, ¿qué quiere decir que yo me estoy...? Yo me, yo creí eso, no, que yo me estaba imaginando mis problemas, mis dolores. No era así, porque no había aprendido a hablar de mis problemas. Porque no hay cosas que no se deben hablar, hay cosas que son tabú, hay cosas que esto ya pasó, eso, olvídate, eso fue en el pasado, o sea, no tienes que traerlo a memoria, pero hay cosas que tienes que trabajarlo y terminarlo. Porque si no lo terminas, eso te va a seguir molestando toda la vida. Tú tienes que traerlo al presente y mirarlo a la cara, enfrentarlo y decirle, mira, hasta aquí y me hiciste daño. De hoy en adelante ya no más. No te, no te acepto ningún más daño. Entonces, Pero tienes que confrontarlo. No puedes dejarlo pasar y decir, no, ya eso pasó, yo me olvido. Porque eso te sigue ahí como una olla de presión. La presión es tanta que un día explota, ¿no? Y, explotas, ¿Y explotas por cosas pequeñas, por unas tonteras que no tienen nada que ver con el asunto, y explotas de la nada, porque se va acumulando el dolor. Sí, y a la gente le cuesta soltar el dolor, y el momento que llega de soltar el dolor, eh, puede ser algo o, o contra el resto, o contra uno mismo, que mucha gente se, se ha atentado contra su vida por, por no saber, quizá a lo mejor, controlar las emociones. Mm. Yo también tengo una frase, por ejemplo, muy... que eh, Enfocarse en la solución y no en el problema. Que a lo mejor fue lo que me pasó a mí a través de una enfermedad. quizás me enfoqué netamente en la solución. ¿Cómo podía solucionar esto? O sea, yo me acuerdo cuando llegué a mi casa, mi papá no me dejaba hacer nada. O sea, yo quería mover un mueble. No, ah. cuidado, que te puede pasar algo. Quería mover, <risa> quería eh, hacerlo. Por ejemplo, un, un, un, ir a comprar pan, por ejemplo, pan o, o algo, eh, no, que tenéis que ir acompañado, que te puede pasar algo. El temor, ¿No el tiene? temor, lo apoderaba el temor, claro. Uh, pero un temor tremendo. tremendo. Mm. Hasta, yo creo que hasta el día de hoy yo no puedo entablar una conversación con mi padre por lo que me pasó, porque mm. siempre eh, me desvía el tema. Mm. Siempre porque como es que ya... Que vive... A él tiene que haberle costado un montón haber experimentado eso, porque tú no lo viste. Pero haber experimentado él, del lado de él, tiene que ser terrible. O sea, mi hijo se está muriendo, ¿qué hago? O sea, yo creo que para un padre, eso tú ahora eres padre, tiene que ser algo terrible, terrible. Pero yo creo que él tarde que temprano tiene que enfrentar ese miedo. Y tiene claro. que encararlo, porque es parte de la vida, ¿no? Porque ni sí, tú ni yo le... no sabemos cuándo vamos a partir de aquí, solamente Dios sabe cuándo te vas. Exacto, exacto, eso es verdad. Solamente Dios sabe cuando y no puedes vivir con miedo toda la vida que ahí me voy a morir, me voy a o sea, te vas a morir siempre, o sea, siempre tienes que pensar que un día te vas a morir, no, pero no puedes vivir pensando no hago esto porque me voy a morir, no hago esto porque me voy a morir. O sea, no vivirías, vivirías solamente pensando que te vas a morir. Ese mensaje también quería entregar de que atrévanse a hacer las cosas. Atrévanse a, ya sea a escribir un libro, atrévanse a emprender algo, atrévanse a estudiar algo, atrévanse a hacer cosas, a hacer deporte, a, a lo que haga feliz. Porque no necesariamente eh, el tema de emprender algo uno puede encontrar la felicidad. O se puede encontrar en millones de cosas. Pero no guarden ese tema de si quieren emprender algo, emprendanlo, Si quieren escribir algo, escríbanlo. No se sé, queden es con ese tema de, eh, eh, o el qué dirá el en los demás, eh, que si me pues sale mal. Mm. Eh, porque al final son puras interrogantes que limitan la mente. Mm. Limitan la mente, limitan el cuerpo, y aparte, ya sea en el entorno familiar, por ejemplo, si yo a mi hija le estoy diciendo todo el día, no puedo, no puedo, no puedo, ella, por patrón, lo va a repetir. Entonces, es ¿qué quiero lograr y qué quiero emitir? O sea, ¿qué estoy emitiendo a mi contorno? Por ejemplo, mi hija yo mi hija ahora es coachable, que se dice? Porque yo puedo, ella tiene 11 meses, ¿eh? entonces yo todo el día, por ejemplo, ya cuando se está parando en la cuna, vamos hija, tú puedes, vamos, tú puedes, eh, está haciendo algo, vamos, tú puedes, entonces ella van a nacer con ese tema de que ella eh, no se va a poner un límite mental en el futuro. Ah. Que a lo mejor me generaron a mí en su tiempo, porque yo a lo mejor ingresé a estudiar, me pasó una evidencia personal, escribí un libro, entonces fui a lo mejor controlando esas emociones y superando el, el pasado. Mm. Porque hay que traer el pasado y cerrar ese portal, superarlo y seguir. Okay. Entonces también lo quería dejar como, como mensaje justo donde hablaste esa, esa, esa palabra, como que cayó justo ahí en él. El... Okay. No, Pero, ese... No, interesante y más que todo que tú o sea eh, después que tú te recuperaste tú tenías la opción o sea siempre uno tiene las opciones ahí para elegir y tú podías elegir haber sido víctima es decir ay pobre de mí mira lo que me pasó qué terrible casi me muero y vivir de eso no pero tú diste la vuelta a la situación y dijiste no a esto yo tengo que sacarle provecho tengo que ayudar a otros con el mismo problema y Ahí yo creo que tú empezaste con el coaching, ¿no? Porque eso fue la idea tuya después, antes del libro. Antes del libro, exacto. Porque yo me preguntaba el tema del coaching, porque lo veía lejano, la verdad, lo veía súper lejano. Porque un coaching veía el tema de Tony Robbins, eh, uh -huh. ese era mi, mi, mi, mi objetivo, bueno, hasta el día de hoy me objetivo, pero lo veía lejano. Sí. Pero claro, Tony Robbins no llegó allá de una. O sea, sí. es una. <risas> muchos acción. años. Muchos años. Exactamente. Entonces, pero te lo recomiendo de corazón, te lo recomiendo. una sí. experiencia única, única. Entonces, es yo creo que eso le pasa a la gente igual, de que quiere ahora. El ahora. Sí, es un y proceso. el ahora es el proceso. Y es un proceso, y el día de mañana quiero estar allá, pero va a costar un proceso de ya sea. Más vivencias personales, eh, más estudios, eh, tener a lo mejor eh, personas que me hayan escuchado, no llegar y colocarme en un escenario porque no, no voy a impactar para nada a lo que impacta Tony Robbins. Y eso tenemos, yo soy consciente de eso. Algún día sí espero estar a ese nivel, pero ahora es eh, un tema de seguir aprendiendo. es el se, tema. No, y disfrutar se... el proceso. Fabuloso, porque a veces yo he tenido ese, ese pequeño dilema, eh, y lo hemos conversado con mi, Mari, mi amiga María Julia, que está aquí ahora, y a veces decimos, ay, pero yo quiero hacer esto, esto, y decimos, espérate un poquito, chántate un poquito. No ha pasado un año. No ha pasado, es un año El 25 de, de septiembre Yo publiqué mi libro, ni un año ha pasado Y ya estoy en el segundo libro He hecho eh, Escritura terapéutica, estoy dando cursos estoy, O sea, por favor, o sea Que quiero más abarcar Pero a veces uno se exige tanto a uno mismo Yo quiero hacer esto, esto, pero dice Para, para, para, o sea, todo su tiempo O sea, tranquila, tranquila, tranquila Y, y, y, y darse el gusto de decirte Lo has hecho bien o no, no todo el tiempo estar con el látigo encima de uno mismo, decir, ay, que tengo que hacer más, más, más, no. O sea, lo hiciste bien, imagínate el tiempo que ha pasado, no es nada. Lo otro, siguiendo el mismo tema, por ejemplo, la gente se pone, no sé, por decir, por ejemplo, yo que diga, yo quiero ser como Tori Robbins. La meta es eh, muy grande. Entonces, el proceso también lo tengo que disfrutar, entonces puedo decir, tengo que hacer esto y eso también es una meta. Uh -huh. Metas cortas, mediano, largo plazo. Claro. Y todas las tengo que celebrar tal como si fuera la primera y la última. Claro. Porque si no no, no, no vemos una satisfacción. Uh -huh. Avancé, terminé de estudiar, escribí mi libro, lo celebro. Eh, Creé, no sé vos, en, en, en, eh, en tu caso, tu segundo libro, lo celebro. Porque todo eso fue una meta que te pusiste y la lograste. Mm. en el caso mío yo también estoy ahora escribiendo mi segundo libro Qué lindo. esto ya salga en algunos meses más, ya es más de investigación, no es tanto de eh, vivencia personal y, y también, también el proceso lo estoy disfrutando, ya sea en crear el título, en los capítulos eh, el contenido que quiero que lleve citar a, a personas también entonces ese proceso tengo que disfrutarlo y después cuando ya publique mi, mi libro, y... espectacular. Me tienes que avisar para, para promoverlo también, por supuesto. Hay Muchas una cosa gracias. que tú decías de eso, de que hay, que hay que festejar, hay que celebrar cada triunfo. Justamente Tony Robbins decía eso en, en la, cuando estuve con, estuvimos ahí con Mari, decía, eh, o sea, tú tienes una meta, ¿no? Llegar hasta allá pero a veces excusa que se trunca en el camino que hay y en vez de como decía nuestro maestro navarro no hay un plan B hay un plan A o sea de ahí no hay otra otra cosa que llegar a esa meta pero resulta que cuando a veces se te obstaculiza una cosa es, ah, ya para qué ya para qué lo voy a hacer pero no o sea busca otros recovecos pero para llegar a la misma meta Exacto. el hecho de que tú busques otras maneras de llegar no quiere decir que es un fracaso Sino que a lo mejor esa línea que tú ibas no era la correcta. Tienes que buscar otra manera de ir. Pero no es solo que, dice que, que que te diste por vencido o ya no quiero hacerlo más. No, sino que tomas una pausa, sigues por otro lado, pero la meta está allá. Y hay que seguir. Como decía seguir. Navarro, quemar los barcos. Lo mismo dice dice Tony Robbins, quemar los barcos. Porque es, es la única manera, o sea, para no mirar para atrás. Porque no hay, no hay vuelta atrás. Sí. Lo que pasa es que están acostumbrados, sí. o estamos acostumbrados en el sentido de a, a ver una película, por ejemplo, un ejemplo, ver una película y que dura dos horas, y en dos horas esa persona sí. se hizo millonario de ese, O sea, estamos tan... estamos sí. como Hollywood, estamos en sí. Hollywood. Entonces, yo creo que esa no es el, el sentido de, eh, de decir de 0 a 100 en dos horas o en, en una semana. No, o sea, el plan A, el plan B que tú hablaste, ahí hay un segmento sí. y ponerse pequeñas metas mm. hasta lograr el objetivo final. Y, y ya estando en el objetivo final, después ponerse del B al C, del C al D, claro, y, claro. y hasta llegar hasta hasta la deseada de final. Pues, o sea, puede ser algo increíble. Claro, Pero ya llegar de la A hasta la Z, de no. Lo único que te limita es esto. El músculo más preciado este que es tenemos. Límite. Este es tu límite. Y el es músculo límite. más preciado que tengo. O sea, que digo yo que, que tengo o que tenemos eh, es la mente. O sea, claro. la mente fabrica se se lo... todo, los buenos y los malos pensamientos, todo, todo. Todo se fabrica ahí. La fábrica de ideas. Sí. Imagínate <ríe> todos los inventos que se han hecho hasta el día de hoy, ¿de dónde surgieron? ¿De un pensamiento? ¿Alguien lo pensó? Dijo, esto lo voy a hacer, y lo trabajó y lo hizo. Todo nace de un pensamiento. Así que es fabuloso si nosotros realmente vemos ese potencial que tenemos dentro y decir, no, es que no puedo a esta altura de la vida, que voy a estar? Yo puedo ponerme en esa situación porque ya me acerco a los 60, de decir, a esta altura de la vida, ¿qué voy a estar haciendo yo esto? Por favor, yo puedo estar ahí descansando, tejiendo, haciendo... Pero digo, no, pero si a mí me encanta hacer esto, ¿por qué no voy a hacerlo? O sea, ¿qué me limita a mí? Yo. No, yo creo que... Yo, en estos minutos, a tus 60, yo te, ahora en estos minutos yo te admiro. Te admiro demasiado porque el tema de la edad es algo que no tiene, para mí no tiene, no tiene valor Es un número. Es un número. Nada más. Por ejemplo, mi mamá ahora, mi mamá tiene 57 años, se puso a estudiar coaching. Entonces Bien. yo le dije el otro día, hablando por, por cámara igual, le dije, eh, mamá, le dije, me siento muy orgulloso de ti, porque tú me estás demostrando, yo tengo 29 años, me estás demostrando que yo no, no tengo un techo o un límite de edad. O sea, yo tengo que, de aquí hasta que hasta que muera, yo tengo que seguir luchando por mi, por mis sueños. Entonces ella, ahora con 57 años, está estudiando coaching y es y, y, y, y fabuloso. O sea, Pero imagínate lo lindo cuando uno llega a esa edad, Primeramente, ya no tienes tanta responsabilidad de niños chicos, ya no tienes los problemas, pues tienes una experiencia de vida increíble. Es, comienzas a estudiar y toda esa experiencia de vida la transformas y se la, y se la pones a otra persona que recién está empezando. Es, es, pero, o sea, ¿por qué nos estamos limitando? Decir, no es que yo ya yo voy a para los 60, ya que voy a hacer nada, yo ya tengo que retirarme, estar tranquilo. No, ahí es donde tú tienes más poder porque tienes tantos años por detrás para demostrarle a otros, mira, sí se puede, yo lo logré. O sea, por favor, O sea, no, no pongamos límites a, lo, a los proyectos que tenemos. No es la edad lo que define, es lo que tú tienes aquí. Ahí escribieron algo. ¿eh? Sí. ¿Qué ¿Qué es mi hermana, saludos hermana, te quiero mucho. Ayudarme en la bipolaridad. Me dices que yo no tengo que limitar mi mente, eres un grande. Pues ahora no. mi hermana, eh, yo estoy como director de una escuela de coaching ahora, acá en, wow. en el Paraíso. Wow. Eh, estamos buscando gente para capacitarla, eh, ya sea hasta la sede en Argentina, MC Mundo Coaching. Y yo le dije a mi hermana, le di la oportunidad de que sea subdirectora de la escuela. Ya. Yeah. Entonces para que también siga con el tema del coaching, la herramienta, y ella ella tiene un excelente potencial, igual yo se lo digo, que no se limite con ese tema de que le dicen los doctores de la bipolaridad, y todo. ella puede ser un testimonio de vida, al igual que lo fui yo. Justamente. Entonces, se puede sacar un potencial de ella, hay que trabajarlo, y en el futuro puede ser espectacular, puede ser sí. eh, algo un testimonio de vida, en el cual a la gente bipolar, ella también hago una charla, hago cualquier tipo de... libro. que los médicos cuando ven un, dan un diagnóstico de esta índole, ellos están viendo la parte de la ciencia, ¿no es cierto? No, tú tienes esto, este otro. Pero depende de ti si tú lo recibes o no. Es decir, esto no, yo no voy a tener ese letrero de bipolaridad, de lo que sea. No, yo no lo recibo porque yo no soy esa persona que tú estás diciendo que yo soy. Yo respeto tu opinión, pero yo no soy eso. Porque el momento que tú le estás diciendo a tu cuerpo y recibiendo ese mensaje, diciendo yo soy bipolar, yo soy esquizofrénico, yo soy esto, tú ya le estás diciendo a tu cuerpo que tú eres eso. Pero el momento que tú lo niegas, no lo estás negando hacia la ciencia, pero dices, no, yo no lo acepto porque yo puedo ser otra persona. Entonces ahí tú ya rebates eso y dices, no, mira, Tú tienes tu opinión, te la respeto muy bien, pero yo no soy esa persona. Excelente, excelente. Así que yo quiero ser tu alumna en tu escuela. ¿Lo sí, tienes verdad. online o, o solamente presencial? Es online, así ah, que... súper. Encantado, encantado, encantado de, de, de, de tenerte en, en, en más aprendizaje, eh... Está coach ontológico, nutricional, deportivo, también hay, hay, hay formaciones ya sea de emociones o de liderazgo. Eh, es un mundo eh, bueno donde uno se puede superar a sí mismo. Y qué más lindo también ir en, en el tema de superar a los demás, ya sea con preguntas eh, que las otras personas busquen sus propias respuestas. Porque ¿Sabes lo, un ¿sabes lo juego, que es fantástico, Roberto, de la educación? ¿Sabes lo que es fantástico la educación? Que no ocupa ¿sabes? espacio. No, para nada. <risa> para nada. Para nada. Mira, yo te voy a contar una historia. Ya eh, siempre me ha gustado emprender. ¿Ya? Y, y una de las cosas locas que he hecho, me, me, eh, un amigo me dijo, me dejó a concesión detergente. Detergente yeah. sí, sí. Entonces yo me puse la meta Y de 40 detergentes Que tuve A concesión yo le dije ya no quiero más A concesión yo ahora te voy a comprar los productos yeah. Perfecto me dijo Llegué a tener más de 60 productos Tenía una pieza llena ya no daba más la pieza dónde estaba el, el tema Entonces dije cómo los vendo después porque llegué el límite De tener tanto entonces compré un furgón yeah. Bueno es que Se desarmaba sola la cuestión pero no fue uno de los puntos de inicio tengo la tengo una foto igual y le puse un megáfono arriba entonces salí a repartir con el con, el, con el con la detergente vender y le decía a la casa, le pasaba el catálogo todo el tema pero llega el punto de la educación que no tiene espacio y ahí yo dije yo quiero tener inventario de conocimiento y un inventario digital y dije yo listo y cambiamos el enfoque Yeah. Y ahora estoy con todo este tema, ya sea de tener un inventario digital, de crear algo eh, online, porque ahora nos dimos cuenta en la pandemia, sí. que todo era online, Entonces, y sigue así. Entonces, pero no grande experiencia pues, vendí palta, pa vendí... Oh, hice, <risa> hice, hice todo para poder llegar a esto. O sea, también no fue de la noche a la mañana que ah, aparecía aquí. Es un proceso. Sí. Pero ahí tú te das cuenta sentido. que eh, eh, en todas esas experiencias que tú has tenido, siempre has tenido esa comunicación con la gente. Entonces siempre ha habido eso detrás que ya como que te ha eh, estado preparando Dios para esto, que vas a comunicar, vas a comunicar, ya sea por medio de venta, lo que sea, pero ya comunicas desde hace mucho tiempo. Y eso es lindo, verse, a veces uno se frustra en un propósito y dice, ay, estoy haciendo esto, pero estoy tan aburrido. Pero no, o sea, tómalo como una enseñanza el proceso que tú estás pasando en un trabajo, en lo que tú estás haciendo, no, no digas que, ¡ay, qué terrible este trabajo! No, tómalo como una enseñanza, dice, este trabajo me está dando un potencial a mí para futuro. No pensar sí. que aquí voy a estar 40 años trabajando en esta empresa, no. Ese aprendizaje me lo voy a llevar conmigo para otro lugar. En vez de renegar claro. y hablar mal de que hoy... Oh, porque tú, cuando estás hablando así, tú te estás bajando a ti mismo. Sí. En vez de subirte, y, decir, y no, es, es un aprendizaje. Y ahí uno no avanza. No. Porque se cierra completamente en, en, en enfocarse a algo, decir, no sé, no quiero ir a trabajar, no me gusta levantarme a las 7 de la mañana, no y quiero hacer esto Se te hace esto, esto. pesado. Se te hace pesadísimo, claro, y después, año, ¿no con las 8 horas, las 8 horas no. las sientes como 20, que es terrible estar ahí dando, no, no, dando, no. dando, dando, que no. No, yo cuando, cuando ingresé a este tema, de ya lo digital, el tema de los libros, yo puedo estar hora, hora, y es como si hubiera estado a lo mejor media hora. Así que <ríe> porque, con, media hora, pero al todo el día. Es lo que me pasa a mí, yo me paso horas, de, ahora estoy corrigiendo el libro en noruego, ya va por la tercera, o sea, lo tengo en inglés y ahora va para noruego. Y, y me oh, paso horas de horas que mi marido me dice, por favor, sale del computador un poco, que te vas a enfermar. Y yo me doy cuenta, hoy Dios mío, he estado como 10 horas pegada. <risa> <risa> y, y preparando cursos y preparando una cosa, otra cosa, que las charlas, que lo... Imagínate, yo, es increíble. Yo te digo que yo a veces me sorprendo de mí misma, ¿no? Porque yo me veo en Instagram hoy en día y digo, wow, soy yo. O sea, si tú yeah. me dices hace medio año atrás... Ponte a hacer Reels en Instagram, ponte a hacer directos. Dices yo, olvídate, jamás. Y lo hice por desafío. Porque me metí en un curso de, para ser eh, conferencista. Y uno de los desafíos ahí es que tú tienes que hablar a la cámara y filmarte y hablar como conferencista. Y decías, no, esto no es para mí. Dije, entonces, ahora lo hago. Y me encantó tanto que por eso lo sigo haciendo. <risa> Llevo desde abril, imagínate. ¿Y has visto una evolución desde el primero, a, por ejemplo, hasta ahora? Sí, yo mismo me siento que es un cambio total, y amo hablar con la gente, o sea, siempre me ha gustado hablar con la gente, pero eso de poder transmitir a otros, e inspirar a otros lo que la gente está haciendo, porque esto, por ejemplo, de escribir libros, yo no creo que a ti se te haya ocurrido de un momento, siempre anduviste pensando, a lo mejor voy a escribirlo, a lo mejor voy a escribirlo, y llegó el día y lo hiciste. Ese fue... bueno, aquí lo tengo. También sí, tenés he que eh. mostrarlo. No, bueno, aquí está mi libro. Este es mi libro, Cómo vivir mi vida. Pero, ¿cómo llego yo a él a escribirlo? Que acá también... Eh, este es de Gastón Sofía. Él era el director de la escuela donde salí yo antes. Ya. Entonces, él eh, su carta presentación me acuerdo que eh, me regaló su libro. Entonces yo dije, wow, y yo, y, y por, ¿cómo él llega a escribir un libro? Y yo dije, oye, igual puedo escribir un libro, contando <risa> mi experiencia, pero claro. lleno de dudas, o sea, lleno de dudas. Y, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago? Mm. Un millón de, de dudas, ¿cómo hago la tapa? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? Eh, cómo lo puedo escribir, y si me equivoco, y si no le gusta a la gente, y si no gusta, y si no se lee, y si lo escribo mal. Entonces, ahora que estoy escribiendo el segundo, yo ya digo, hay que, perfeccionando cada día, perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Entonces, él fue el punto de inicio al preguntarme, a mí, o sea, al regalarme su libro, yo dije, wow, yo también me gustaría el día de mañana regalar mi libro a una persona que ya lo he hecho, y como que, como que quedan así, como, ¿escribiste oh, un libro? Sí. ¿Y, cómo? ¿Y cómo? Entonces, eso eh, me llena. Y más cuando se lo veo autografiado. Claro. Eh, quedan así, ¡oh! Es algo. Es algo. Solamente una persona que ha escrito un libro lo entiende. Que cuando tú de repente te llega esto en el correo y lo abrazas, y dices, Dios mío, lo hice yo, lo escribí yo, y lo comienzas a releer. Imagínate que yo, a, a, te contó una anécdota del libro. Ayer estaba, estaba, lo tenía en papel, el de noruego, y lo estaba corrigiendo el idioma. Y me fui a un trabajo de mi esposo porque estaba ahí tranquilita, y la noche estaba leyendo, leyendo, y de repente me puse a llorar. Y viene mi esposo y me dice, ¿pero qué estás llorando? Es que me impactó tanto lo que leí. Me... Escribo tan bien que yo mismo me impacto. Soy, o sea, esos, esos ingenio, ¿no? Yo mismo empecé a llorar de, lo, de de leyendo el libro, me dio tanta pena de... Ni me duda ya, tanta poesía. No, no. Fabulosa, dije, Muy Dios bueno, mío, no. qué escritora que soy. Oh, bueno. que me lloro de mi misma escritura. Yo creo que yo no leí mi libro en físico hasta hace un mes. Lo había leído en, en cuando lo escribí en sí. Word y todo el tema. Sí. Se escribió, pero cuando llegó el libro a mi mano, me saqué fotos, compartí sí. todo. Pero cuando empecé a leer, me costó leerme. No sé si a sí. dónde estaba a mí, el libro. Sí, así, a mí me físico. pasó igual, me pasó igual, igual. Encontré fallas Decía, pero ¿por qué escribí eso? Tenía que haber escrito otra cosa Lo mismo me pasó Y ahora que escribí el segundo Digo, Dios mío, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo escribo ahora? ¿Cómo escribí antes? <risa> Lo mismo me, <risa> me pasó pero ¿cómo hice es eso? Dije, no, pero ¿cómo? Pero ya nació así sí. Obviamente se le pueden hacer Algunas modificaciones sí. en, en el caso de, de, del tema Eh pero igual, el tema de... pero igual es bonito que quede así porque se nota la evolución, el comienzo, decir, wow, okay, qué increíble, ¿cómo pude escribir eso y ahora mira lo que escribo, ¿no? Claro. Okay. claro. Sí. Pero sí se nota una, una evolución, yo la he notado, eh, en el tema de ya de escribir. El otro día, nada que ver con el libro y antes no me pasaba. Yeah. Eh, de, o sea, nada, de, nada que ver con el segundo libro. Sino que me dieron ganas de escribir. Ya. Yeah. Y empecé a escribir. Y Jarry, no sé si estará Jarry aquí, no, no parece que no llegó. No, no parece que entró todavía. Y, me, y yo le comenté y le dije yo, oh, Juan Pablo, le dije yo, yo pues, me puse a escribir esto. Me dijo, ¿y, y, y para qué? No sé, me, me dieron ganas de escribir, le dije, y, y, y, y lo escribí, le dije, se mató en la risa. Yo voy a escribir nomás, solamente después le busco el... el... La razón, claro. La razón. Y creo que ahí comprendí, le dije yo, el tema de escribir. No es que yo me siente, o me ha pasado, no es que yo me siento todos los días tres horas a escribir, porque eso no pasa. Son momentos de inspiración en el cual uno... Uno, uno empieza a escribir y es hermoso. Mira, yo me, me puse el límite la semana pasada, dije, ahora tengo que terminarlo sí o sí. La semana pasada lo terminé y fueron capítulos que me costaron un poquito porque hay mucha emoción en eso, ¿no? Y mientras estaba escribiendo una parte, dije, puse algo, dije, no, no, no lo voy a terminar, le voy a poner que en el próximo libro lo, lo cuento. Dije, ¿y por qué, por qué escribí eso? no y Les digo, claro, pero puedo hacer un próximo libro. Y ya tengo el título Perfecto. del próximo libro. Perfecto. Escribiendo el segundo, ya dije, no, pero aquí puedo escribir otro más. Porque el capítulo no me daba como para seguir alargando, alargando el tema. Dije, no, este tema pero es demasiado era... extenso sí. para a, a, arreglarlo en un, en un solo capítulo, ¿no? Pero tú tienes una continuidad en los, capi... ¿En el... los libros. Sí. Ah, ya. Y por ejemplo, sí. igual entre el primero y el segundo, o sea, igual tienen relación, pero no tanto. Pero por ejemplo... Ya tengo también el título del tercer libro, pero también no va a tener nada de relación con este, ni el cuarto libro que quiero escribir también. Me, lo que pasa es que yo no pensé en eso cuando escribí el segundo, o sea, el segundo no tenía nada que ver con el primero. Pero mientras lo escribía, me di cuenta que había una conexión demasiado fuerte. Entonces, en varias partes pongo, es, léelo en, el, en este libro, léelo en este libro, porque no puedo estar repitiendo lo mismo, sería canzón para la persona que ya lo leyó. Pero el que lee el segundo y no ha leído el primero, tiene que obligadamente leer el primero. Estrategia de marketing se llama eso. Sí. <risa> Excelente. <risa> no, no, no lo hice, no, Mira, no lo hice de, en esa forma, ¿eh? pero nació espontáneamente, pero después me di cuenta que ha, que siempre hay una conexión cuando tú te comienzas a escribir ya, hay una conexión entre lo que... Y hay autores famosísimos que hacen lo mismo. Que por ejemplo, sí, Gabriel sí, García sí, Márquez, sí, Márquez sí, aquí eso manera, decía, ya, ya. Eh, Gabriel García Márquez, si tú no leíste Cien Años de Soledad, no entiendes nada de lo que él escribe después. Porque claro. tenías que haber leído ese y ahí tú entiendes todo el contexto de los Buendía, de toda la gente que habla él, ¿no? Y ahí yo creo que también se le da la... O sea, ya la persona, la estructura de los libros siempre van a ser como la misma, yo creo. Sí. Porque uno ya escribe, habla y se expresa así. O sea, ya no... Yo creo que siempre hay una, una, una continuidad un aunque a lo mejor el tema no tenga nada que ver. Sí, es sí. un hilo con como... el todo el tiempo, sí. Es verdad sí. eso. Sí. Por eso Así tú reconoces a un lector, tú reconoces a un escritor, por ejemplo, Isabel Allende, tú la reconoces por la manera que ella escribe. Entonces si alguien la flajea a ella, tú te das cuenta, si, bueno, no, esto no es de esta persona, esto es de, de otro, ¿no? Porque te das cuenta que han copiado, y tú no copias, o sea, tú puedes imitar a otras personas, tú puedes eh, inspirarte en otras personas, pero jamás copiar. Por más que tú tengas un texto y dices, mira, esto lo quiero hacer mío, pero tú lo haces tuyo, que es muy diferente a flagear a otros, ¿no? Sí. No, sí, por ejemplo, ahí, el... yo ahora, en el segundo libro, eh, quiero citar a personas para que complementen lo que yo opino, lo que yo saco como conclusión, eh, lo que yo saco de mi experiencia de vida, y hacer como un también un tipo de eh, resumen para que lo puedan aplicar la, las personas. Uh -huh. O sea, eh, creo que el leer hay para todos los gustos. Sí, eh, sí. No, buscando un, un, un, un, un nicho. Eh, esa es lo, creo que, bueno, lo primero que yo escribí un libro fue por un tema netamente personal. Sí, sí. Claro, netamente personal. que Después, cuando llegó mi libro en la mano, ya como que me dio lo mismo, a lo mejor si, si gustaba o no gustaba, porque ya lo tenía en mis manos. Mm. Entonces, bueno, ahora ahora pienso y le doy un, un, un enfoque, que a lo mejor uno va aprendiendo nuevas herramientas, y ahí es donde tú puedes aplicar a lo mejor lo que dices tú, que tienes toda la razón, aplicar una estrategia de marketing mm. para que te puedan eh, tener... Eh, ya sea un nicho de seguidores, eh, para que puedas leer tu contenido y tu, tu experiencia. Eh, no. creo que Pero es lo mismo que uno hace cuando uno escribe el libro. Tú te das cuenta, cuando tú vas escribiendo, por ejemplo, yo dejé rastros en los capítulos, que daba una idea, eh, después de unos años, mi mamá va pasar por aquí y Panamá va a hacer un, una conexión en su vida que ella en ese momento no entendía. Y bueno, ¿de qué me está hablando ella? Pero cuando tú lees después lo que le pasó a ella con Panamá, dice ah, ahora entiendo por qué ella me hablaba de Panamá en ese momento. Entonces tú haces esa conexión, dejas ese rastro al lector para enganchar también. Mira, lo increíble de todo esto, Roberto, que cuando yo escribí esto, sabes que nosotros teníamos un plazo para escribir súper corto, ¿no? Yo no pensé ni cómo eh, iba a, a tomarlo el lector, pero fue algo tan impulsivo cuando lo escribí, que después mi hija mayor me dice, pero mamá, porque, o sea, qué increíble cómo lo escribiste, o sea, mirando hacia el pasado, yéndote al futuro. Y después me decía, esa es una estrategia que usan los, los escritores. digo, ¿estrategia? No tenía idea de lo que era. Claro. Pero a, a lo mejor es algo innato en mí, en la manera de narrar, en la manera de contar las cosas. Me, me salió natural sin haber estudiado escritura sin haber estudiado ninguna cosa bueno yo leo mucho eso sí pero de todas maneras como que algo estaba dentro de mí sin darme cuenta no wow fabuloso se les falta los potenciales que uno tiene cuando llega a ese punto no, nunca me hubiera imaginado tener ese potencial si no hubiera empezado a escribir pues yo les insto a todos que escriban no, y no tan solo a lo mejor escribir, porque todos tenemos algo que enseñar y aportarle al resto. Todos. Ya sea por una evidencia personal, ya sea porque sabe construcción, ya sea porque sabe pintura, ya sea porque sabe de cocina. Todos. Todos tenemos algo que aportar, ya sea a lo mejor hacer un curso digital, ya sea hacer un libro, ya sea hacer un blog en internet, ya sea hacer una página web... Eh, ya sea a lo mejor un vivo que, que tú estás haciendo conmigo ahora en estos minutos, entonces yo creo que no se pueden guardar ese conocimiento no. más aún si, es, si lo hacen con pasión, o sea ¿qué, qué mejor combinación de saber algo y hacerlo con pasión o sea... No, y no limitarse Roberto, porque muchas veces pensamos no, es que esto ya todo el mundo lo sabe y eso yo me, yo me tengo que castigar a mí mismo y darme una reprimenda, porque como yo ya, como que estoy tan metida en esto y ahora desde el mes de abril, o sea, dos veces por semana ya te hace como un, un pequeño profesional, ¿no? Y de repente la gente como tú me dice, ¿y cómo lo hago? Le digo, pero Dios mío, o sea, ¿cómo no se me ocurre a mí preguntarle a la gente? ¿Lo has hecho antes? ¿Sabes cómo se hace? Porque ya lo haces como pensando que todo el mundo lo sabe. Y no es así. O sea, no to imagínate, Jerry, tuve que hacerlo dos veces porque no sabía cómo se hacía, y se nos cortó y él me invitó, y la cosa así hizo un desastre, ¿no? Y ahí donde uno tiene que parar y decir, no todo el mundo sabe lo que tú sabes. El hecho que tú sabes, lo tienes aquí, no quiere decir que todos lo sepan. Exacto. Y ahí o donde sea, uno también sí se Todo lo que tú tienes, hay siempre alguien que puede aprender de ti. Siempre. O sea, uno tiene, aparte de que puedan aprender de uno, yo aprendo todos los días algo nuevo. Sí. Siempre hablar con una persona es algo nuevo. Porque todo tenemos que... Cuando uno se cierra el aprendizaje, yo creo que Ay. ya ahí, Yo creo ya que, que ya ahí ya, ya, ya, ya, ya, estás perdido, estás perdido. Sí, porque se habla el ego ahí. Ya está el ego, ya... No, yo lo sé todo. Sí, y no, eso no lo han escuchado antes. ¡uh! ¿Cuánto no han hablado de lo mismo? Oh, pero mira, eso es increíble, porque a mí me pasaba... Yo tengo que reconocer lo que es no ¿Para qué voy a escuchar eso? Yo lo he escuchado antes Pero lo increíble es que hay, ves, hay personas que se acercan a ti Te cuentan el mismo cuento Pero de otra manera Y tú dices, wow, qué interesante Pero era lo mismo que sabías antes Pero lo ves de otro ángulo Y comienzas de a ver de una manera tan diferente Que dices, qué inspiración Pero si ya lo sabías Pero ah. no es tanto porque lo sabías Sino es que es la manera como te lo enfocan Porque todo ya está dicho, todo está escrito, no hay nada nuevo. La misma Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está hecho, todo está escrito. Pero es la manera como se cuenta, la manera como se escribe. Eso es lo que es diferente. Sí, la pasión que... que se hace. Y como yo lo recepciono igual, porque no todos no todo van a tener el, la misma visión, ya sea en el mensaje que se entrega. O sea, como yo estoy captando ese mensaje es eh, ahí donde eh, donde le se, eh, toma como gracia el tema como yo lo, lo recepciono justamente Veracruz te dice eres muy maduro para tu edad Roberto te felicito compañero de letras con cariño Veracruz Veracruz sí. saludos siempre pues a mi programa ella linda preciosa <ríe> también Veracruz igual no había muchos muchos de, de, de compañeros de letras. Sí. No, de los bien, 100 yo... creo que estamos quedando poquitos ya de que estamos siempre juntos, ¿no? Ya son pocos los que estamos a menudo juntos, por lo menos, de los 100. Estamos alrededor de 30, 40 personas que siempre estamos chateando, conversando de alguna otra manera. Pero igual... Bueno, yo, con, yo me quedo con... con la, lamento que no está acá, el, el, el, el, el, el Jerry lo va a tirar en la oreja porque... No, tenía el estado, Pero lo voy a decir después No, después lo ve a lo mejor tenía que hacer alguna pero, cosa Pero ¿no? con Jerry tomamos buena amistad sí. Con él eh, me, ha, me ha acompañado bastante muy en, lindo, el, en este, este camino, ¿no? Excelente, excelente Excelente con él Que yo como eh, seguimos frecuentando También me perdí en un minuto también con él Por el tema de mi hija Sí. Eh, eh, pero sí, yo perdí igual contacto con muchas personas que eh, estábamos compañeros de letra, pero igual me gustaría volver a, a, a, a retomar esa, esa pequeña conversación, esa, ese acompañamiento, ese a lo mejor algún, algún tipo de consejo, sugerencia, eh, un feedback, sí. una No, aquí estamos, no te preocupes, aquí estamos, cualquier cosa tú sabes que puedes contar con nosotros, así que, por lo menos conmigo, Siempre, no te preocupes. Eso que le sí. decía, que lo que tú decías de escribir el libro, ¿no? Muchas veces hay gente que quiere escribir, pero quiere publicar. Eh, por eso es que yo hago estos cursos de escritura terapéutica, para que la gente se conecte con la escritura. Y, y vean en la escritura una herramienta para poder desahogarse también. Hay gente que no quiere escribir más que, a lo mejor, para sí mismo, ¿no? Y, y lo puede hacer, o sea, es, es lógico, porque no todos quieren publicar un libro, o quieren escribirlo para ti mismo, y ya está. Pero yo pienso que deberíamos usar mucho más la escritura para poder desahogarnos. Porque hay cosas que increíble, cuando tú estás escribiendo, salen tantas cosas que ni siquiera sabías que tú pensabas. No, eh, es que es increíble, de verdad que es increíble. Sí, desahogarse a través de, la, de escribiendo... Eh, y claro, como tú bien dices, por último ya escribo, pero para mí. Mm. Escribo para mí. O sea, que igual lindo sería eh, de que otros lean eso y le, le impacte positivamente el mensaje. O sea, fabuloso. Oh, o oh, si oh, regalo interesante... de Navidad, lo imprimes para toda tu familia, y le regalas de regalo de Navidad y ya está. Y no necesitas vender la, la librería o ninguna parte, solo para tu familia, ¿no? O sea, y A todos que lo hagan. Mientras estábamos conversando eh, Sabes que se me vino un tema a mí Sobre tu papá Instalo a él Para que escriba la historia Del lado de él wow. ¿Cómo él experimentó Tu tragedia? Todo lo que te pasó a ti del lado de él Porque tú sabes de tu lado lo que tú experimentaste Pero no, pregúntale me, a él me, me, yo a mi papá porque en el libro hay una carta de mi hermana eh, que ella coloca, en el, nosotros colocamos en el libro. Le dije a mi hermana que escribiera una, algo y también le dije a mi mamá y a mi papá. Pero mi papá no, no, no, no, no, no, no es como... Va a, su, va a tomar su tiempo, pero déjalo y, sí. y comienza a trabajarle en ese lado porque yo creo que eso, primero le va, no que escriba un libro, pero le va a ayudar a él para concientizar lo que te pasó a ti, y te va a no, ayudar a, ti, puedo, a saberlo cómo él lo este libro Lo pueden usar como testimonio de, claro. de en este mismo libro, claro. como primera o segunda edición. Claro, por supuesto. Y, y lo lindo va a ser de, para ti también, de ver cómo él lo vio, cómo lo experimentó. Y eso te va a ayudar, porque dice aquí nuestro amigo, quien está escribiendo aquí? Ofren, Efren. Efren, Efren ¿no? hace, mira. Mirás, que Dice, la escritura es una parte de un mundo interno en forma de autoconocimiento, sí. Yo creo que Le cuando la gente bien. descubre la escritura es algo, pero, fenomenal, fenomenal. Por eso yo sigo con mis cursos de escritura, sigo instando a la gente para que se inscriba, haga los cursos. Yo hago un curso cortito de dos, dos días, de dos horas cada día. Más que todo como una introducción para que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Porque hay gente que dice, pero terapia, terapia, ¿no? Entonces, creo que tengo que cambiarle un poquito el tema, el título, porque la gente como que se retrae mucho cuando es terapéutico. etcétera ¿pero yo para qué? Pero claro. hay gente que le ha gustado muchísimo y han salido súper, súper bien de ahí, donde tienen bastantes ejercicios para hacer y se dan cuenta que pueden hacerlo. O sea, hay gente que dice, yo no sé escribir, yo tampoco sabía. es el tema, ese es el tema. Yo, yo voy a contar una historia netamente personal. Cuando era pequeño... Yo no leía libros. Mi mamá me leía los libros. Y hasta grande. Yeah. No, no, nunca, por ejemplo, eh, no, en realidad no me gustaba el colegio, si ese es el tema. No me gustaba el colegio. Y ahora estoy perteneciendo a una escuela de coaching en donde se capacita gente para que sea educada. Pero quizá a lo mejor encontré mi enfoque porque en el colegio, en el colegio para mí, no, no, espero no, no, no ofender a nadie, eh, pero para mí la educación es un punto que reprime a las personas a no pensar. Porque siempre, el, esto es matemática, lenguaje, esto es historia, pero nunca le enseñan a innovar, a crear, a llevar un proyecto a cabo, en el tema, ¿cómo creamos un libro? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, cómo llevamos una pyme? Entonces los colegios reprimen a la gente. Es obsoleto la manera de, de aprender hoy en día, ya debería cambiar okay. el sistema de educación en todo el mundo, por favor. Eso es de, lo, de a principios del siglo XIX, cambien, no, o sea, no, por favor. No, no, o sea, Estamos en un tiempo de tecnología donde los niños nacen con un teléfono en la mano y le están enseñando todavía letras, escribir caligrafía, hágame el favor. O sea, ¿en qué mundo viven? <risa> no sí, verdad. Entonces, el, el tema de la educación para mí fue un tema... Un tema, porque a lo mejor eh, igual soy tengo 29 años eh, recién. El Jerry me dice hoy, soy un, un niño chico. Me dice Así que, digo, digo, tanto, le dice, pero yo siento que tuve un, un despertar tarde. Pero también, eh, cada uno en su proceso y todo me fue sirviendo donde estamos ahora, y ahí está. Y agradecido, de eso. Sí. Pero siento que eh, hay gente que se le puede sacar muchas capacidades muchas capacidades, pero no se las sacan en los colegios, porque no, los frustran. quieren mantener ahí. Y ellos se frustran en el colegio porque no les atienden, no les dan realmente lo que ellos necesitan, y salen decepcionados, salen, ay, yo soy un tonto, no sé hacer nada, y es todo lo contrario, son gente, pero súper inteligente, que se aburren, se aburren porque no no les no les provee nada a la escuela, ¿no? A mí, a mí me pasaba en el colegio que yo me aburría, o sea, no, no, no, no ponía atención, o claro. sentía que cuando pasaba en la materia la aprendía súper rápido y después cuando la repetían oh qué decía, horrible pero, pero ¿cómo? porque claro ya la vamos a pasar después a mí me pasaba igual y tenían que volver a repetir maestra repítame eso no entendí dios mío te lo explico te lo explico claro. Entonces me o sea, pasaba eso en porque uh, me... Entonces era un aburrimiento <risa> en el colegio Donde no En, en muchos aspectos No me sumó nada Sí quiero decir que a lo mejor En, en, en el colegio no sí, quiero decir que 100% sea malo Pero en muchos aspectos no me sumó nada O sea, al, al día de hoy no, no... Y, y ahí es donde yo quiero cambiar el enfoque A mi hija Sí, por supuesto Ahí es donde yo quiero, quiero cambiar el enfoque por supuesto entonces por eso también la quiero mandar a un colegio ya sea donde le enseñen, por ejemplo, robótica le enseñen ah. música le enseñen eh, literatura eh, le, le enseñen oratoria oratoria sí. o dibujo, este, arte, no. lo que sea no dibujo, claro o cómo llevar una, una, una empresa o el ah. deporte tantas áreas que no las fomentan en otro en otro lado o es sea, bien, en el colegio. Es verdad. Pero bueno, vamos a tener que luchar por eso. Yo creo que esta sí. generación no será, será la próxima, a lo mejor, que algo cambie. Yo decía, a lo mejor, a lo mejor si no es para mi hija, que dé un concepto a mi hija, y que por último sean mis nietos. O sea, cambiar claro. esa, cambiar sí. esa generación. Y, no, y sí. si yo no puedo, yo no puede nadie, no. no ah, yo creo no. que ser la primera piedra, como se dice. Sí. No, va a haber un cambio Yo creo que después de esto que pasó el año pasado Va a haber un cambio en todo el mundo Va a haber algo que va a suceder con respecto a la educación también Mi querido Roberto, hemos hablado una hora ¿De ¿Verdad? Sí Así que te doy la posibilidad O sea, yo puedo seguir cuatro horas hablando sin problema Porque eso es lo que te permite Instagram Pero te permite grabar una hora Si no, no te deja grabarlo O sea, no te deja ponerlo en Instagram Así que yo te doy la oportunidad para que tú te despidas y les digas al público qué más, un mensaje para los demás. y Dime. No, decirles que, bueno, muchas gracias para los que estuvieron presentes. Eh, también para los que van a escuchar este video, igual gracias por permitirme también a mí eh, poder contar el testimonio. Se hizo de verdad que súper corto el tiempo, así sí. que eh, también que te vaya súper bien con este, con este emprendimiento, los sueños que tienes. Y también decirle a las personas que lo están escuchando que no dejen de, de soñar, no se limiten, sigan adelante. Eh, de las personas también, si alguien me quiere escribir a mí en un, en un mensaje y darle a lo mejor alguna palabra, eh, no, no teman en, en hacerlo. O sea, abierto para todo. Así que muchas gracias. Súper. Sí, bien. Muchísimas gracias Roberto. Ha sido un placer estar contigo. Espero que no sea la última. Ya cuando saques otro libro me avisas enseguida y planificamos una cita. Súper. Un que grande, un abrazo a la distancia. Besos. Besos. Chao, adiós. Muy bien. Chao, chao.